Y mientras la maestra estaba dictando Ella dijo, coma <ríe> Y yo le respondí Verga Yo, yo, yo, Mr. White Soy Jesse Joy Jesse, tú no eres Jesse Joy Soy Jesse Joy, bitch ¡Jesse! Eso es químicamente imposible Madre la gorda. Papa, are you trying to sleep for free on my couch? Yes. What the fuck, Papa, you need to pay rent. <laughs>